Introducción. Marketing de afiliación es un modelo de negocio que permite a los afiliados promover productos o servicios de otras empresas y recibir una comisión por cada venta. Los afiliados son responsables de encontrar y promover los productos de la empresa, lo que significa que tienen la capacidad de generar ingresos sin necesidad de crear su propio producto. El marketing de afiliado es una forma rentable para las empresas, ya que permiten que los afiliados generen ingresos sin necesidad de invertir en publicidad. Al mismo tiempo, los afiliados también pueden ganar dinero al promocionar los productos sin tener que realizar ningún trabajo adicional. 1. ¿Qué es el marketing de afiliación? El marketing de afiliación es una forma de marketing en línea en la que se invita a un afiliado, un tercero, a promover productos o servicios de un anunciante. Los afiliados reciben una compensación por cada cliente que envían al anunciante a través de un enlace de seguimiento único. Esto les permite a los anunciantes aumentar el alcance de su marca y aumentar el tráfico a su sitio web, mientras que los afiliados consiguen una compensación financiera o comisión por el trabajo. El marketing de afiliación es una solución económica para los anunciantes para alcanzar a su público objetivo y para los afiliados puede ser una gran fuente de ingresos ejemplos de algunos de los sitios que puedes afiliarte son clickbank hotmart amazon etc. Dos tipos de programas de afiliación. Los programas de afiliación se dividen en dos grandes categorías: los programas de afiliación de productos y los programas de afiliación de servicios. El modelo más popular es el programa de coste por acción, CPA, donde los afiliados reciben una comisión por cada venta exitosa que hagan. Por otro lado, los programas de afiliación de servicios generalmente ofrecen una comisión por cada clic CPC que se genere en un sitio web asociado al programa de afiliación. Estos programas de afiliación son una excelente forma de ganar ingresos pasivos a través de la publicidad en línea. Los programas de afiliación pueden ser de productos físicos como son los de Amazon, etcétera, o de productos digitales como, por ejemplo, Hotmart. 3. ¿Cómo elegir el mejor programa para tu nicho? Muchas personas intentan determinar qué es el mejor programa para su empresa o negocio. Sin embargo, esto puede resultar difícil de entender porque existen muchos programas y muchas opciones. Lo que vale para una persona no vale para otra. Para determinar qué es el mejor programa para tu nicho, tienes que considerar varios aspectos, incluyendo el costo, la plataforma, el margen de profundidad, el margen de lucro y la rapidez de implementación. Además, es importante investigar las características del programa y las condiciones de uso. Por último, debes comparar los programas para determinar qué ofrece mejor valor para tus necesidades. 4. Cómo generar contenido persuasivo para promocionar productos y servicios. Muchas personas quieren generar contenido persuasivo para promocionar productos y servicios. Sin embargo, esto puede resultar difícil de entender porque existen muchos tipos de contenido y muchas formas de persuasión. Para generar contenido persuasivo, tienes que considerar varios aspectos, incluyendo el objetivo, el método, el lenguaje y la estrategia. Además, es importante investigar las características del receptor y sus intereses. Por último, debes Comparar la estrategia para determinar qué ofrece mejor valor para tus necesidades. 5. ¿Cómo optimizar sus campañas publicitarias para obtener resultados máximos? Las campañas publicitarias pueden optimizarse para obtener resultados máximos mediante la selección de las mejores estrategias de marketing y la adopción de una metodología que permita alcanzar el objetivo propuesto. La metodología utilizada debe ser coherentes con el producto y el mercado y estar basadas en datos objetivos. Los principales elementos a considerar son el análisis del comportamiento y las preferencias de los clientes, así como la identificación de las amenazas y los atractivos para conquistar a este segmento. 6. Herramientas útiles para administrar su programa de marketing de afiliación. A. Registro de seguidores. Para registrar sus seguidores en su programa de marketing de afiliación, se pueden utilizar distintos servicios online, como el servicio de Twitter o el de Facebook. Con la publicidad en Facebook, das a tus seguidores contenido de valor y aumenta su confianza hacia ti. B. Generación de leads. Una herramienta importante para el marketing de afiliación es la generación de leads. El objetivo de esta herramienta es llevar a los usuarios a la web de su empresa, con el fin de que se registren como afiliados. Una herramienta muy útil es la creación de embudos de ventas para atraer clientes que se registren y motivarlos a que nos compren nuestros productos. Se gestión de listas de correo. Es importante gestionar correctamente las listas de correo, ya que son una herramienta importante para el marketing de afiliación. La integración de una buena gestión de las listas de correo permite que el equipo de marketing realice campañas de email marketing dirigidas a sus clientes. Con su email creas campañas en automático para motivarlos a comprar y te tengan como una autoridad en lo que estás promocionando. Gracias por ver mi video hasta el final. Si quieres conocer más y mejor acerca del tema y cómo hacer los funnel ganadores con los secretos de los grandes en marketing, da clic aquí abajo, suscríbete a mi canal y da un like si te gustó mi video. Escríbeme en los comentarios si te gustó mi contenido y que te gustaría que hiciera más. Bye.